Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ya vamos por Neptuno en Libra, así que vamos rapidito, pero te voy a dar un minuto mientras yo preparo todo para que si estás en YouTube te suscribas a mi canal de YouTube. Le des clic a la campanita, dejes un comentario y todas esas cosas que hay que hacer para incentivar el algoritmo de YouTube. Gracias, gracias, gracias por estar ahí del otro lado. Mientras tanto, yo preparo para que veas acá en la pantalla. sí, Me veas a mí en grande y veas en la pantalla a este Neptuno en Libra. ¿Cuáles son las tres palabras claves positivas de Neptuno en Libra? Humanitario, compasivo y altruista. Mientras que las tres palabras negativas de este Neptuno en Libra, idealista, indolente y perezoso. Bueno, yo idealista, ¿será que soy sagitariano? Pero no lo veo tan negativo. ¿A ustedes qué les parece? Déjenme en un comentario abajo, si están en YouTube. Y si están en Instagram, Aprender Astrología Fácilmente, también pueden dejar un comentario. Y si están en Facebook, también pueden dejar un comentario. Y si están viéndolo en alguno de nuestros dos canales de Telegram, también pueden dejar un comentario. Así que comenten, hablen de astrología. Es la manera más linda, más fácil de aprender astrología, hablando todos los días sobre algo que tenga que ver con la astrología, y así rápidamente en un año van a ser grandes astrólogos, astrólogas, astrólogos depende de ustedes, síganme en todas las clases, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes, nos vemos mañana Claro que sí, por supuesto, pero mañana con Neptuno en Escorpio. Uy, otro signo de agua, veremos qué pasa.